Hoy en farmacios.com os presentamos Carticure Plus, un complemento alimenticio indicado para mejorar y asegurar un buen funcionamiento de las articulaciones, aportando el colágeno necesario y reduciendo el cansancio y la fatiga. Carticure Plus está formulado a base de colágeno, condroitin sulfato y glucosamina, ingredientes que componen el cartilago articular y que son importantes para mejorar el funcionamiento de nuestras articulaciones. También incluye vitamina C y manganeso, que protegen las células del oxidativo y mejoran la síntesis de colágeno. Se recomienda tomar un sobre al día disuelto en 200 ml de agua y preferiblemente después de una comida. Carticure no contiene sacarosa, lactosa, glucosa ni gluten y tiene un sabor a naranja. Se recomienda no superar la dosis diaria recomendada y el producto debe mantenerse en un lugar seco y fresco, alejado del alcance de los niños. A diferencia de Carticure, Carticure Plus tiene una fórmula mejorada para conseguir un mayor efecto. Ambos productos sirven para la formación del tejido conectivo de las articulaciones, pero Carticure Plus también evita el desgaste. Y recuerda, si quieres comprar Carticure Plus para conseguir un buen funcionamiento de tus articulaciones, está disponible en Farmacias.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.